ya ya mechia canas hasta que matice no chica timelawak. Amo a la Pero a mech machdis no chica te que cacto tenotata. Juan no na amo Pampa Kikwis na guan que ti niquitos. No chica ti notata No ashkana. Y el caníbal chilló y a todo el que quis catiná ni pilla, Juanan mechne estilo es cati que neki hizo. Y casé ome tonati niás Juan pero te iba y casé yukse ome tonati, sempa ante chitase pampaniás campa itstuk notata. Juan se quitó más chikawa de motacinto que liaya. Taya que hizo neki Jesús te chilló y casé ome tonate hayeco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 Ya Willie soñase que estaba Chica ya iba toca, ya ya no Hasta ama ayemoteno emociono tata ipanotoka. Pero ama que está tanica, lise para nelia yurpa no yurpactose. no chinita ni me chilwis to que está a tiempo para Pero así se tonal y ni mechilwis y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 Juan Jesús de ama te chilhue. Hasta amas nelía antech nel toca. Monechka no pa hora. Kena, ya así con no pa hora que ma noche para sesen quitemos campa mocholotis. Juan antechka Pero Nelia amoní estos no celti pampa no guaya. Ni me chilhuito amas noche ya ni para anquipilla seta se huiliste y pajna. Y pajnita al tipacte seta y yo williste guante equipa pero si mo yo el chico acá tanto